Hola chicos, ¿cómo están? Eh, vamos a grabar nuevamente una información que recién, recién me acaban de mandar eh, este, este video está saliendo justamente después del último, eh, estoy grabando en el mismo día Entonces, eh, ¿cuál es esa información, Emanuel? Vamos a ver no les voy a mostrar la imagen en el grupo de WhatsApp para no tener que editar toda la parte del número, del teléfono de la persona que me manda todo esto, ni los grupos de WhatsApp de donde saco yo la información. Pero eh, me están enviando eh, información de que están cancelando los pedidos de liquidación de dinero de, de la gente que quiere retirar, los están cancelando. ¿Por qué? Pues porque les están pidiendo eh, declaración jurada de ingresos. Les están pidiendo fotos. Les están pidiendo un montón de información. Lo único que les hace falta es enviar. Eh, que pedir pelos de unicornio. No sé, lo que sea. Pero eh, básicamente a mucha gente les está llegando este, este mensaje. Que dice, estimado cliente. Debido a que no completó su solicitud de cancelación por completo, lo que significa que faltan documentos o información. ¿Qué información? ¿Qué, qué documentos? Ni ellos saben. Usted adivine qué es lo que hace falta. Hemos cancelado su, su solicitud de cancelación. Si aún desea realizar una nueva solicitud de cancelación, le pedimos amablemente que proporcione todos los documentos e información necesarios para que podamos ayudarlo lo más rápido posible. O sea, vuelva a mandar los documentos a ver si ahora sí lo manda todo. Pero usted adivine qué es lo que hizo. O sea, esto lo están manejando de la peor manera posible. Y eh, vamos a escuchar un audio. No voy a cambiarme eh, esta escena para que ustedes nada más escuchen. Hola, hola líderes. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bueno, eh, ya algunos de ustedes les empezaron a llegar los soportes de los correos electrónicos para volver a adjuntar documentación, debido a que rechazaron. Estamos al pendiente de saber qué es, porque la empresa no está especificando, ¿cierto? También hay por ahí rumores de que eh, hay una plataforma que se llama Compayment, donde están solicitando reembolsos en USDT, la compañía paga ese en Bitcoin, entonces estamos esperando a que nos den las instrucciones claras de qué documentación adjuntar. Cada uno debe revisar qué adjuntó y qué documentos mandó, que, que todo, que no vaya a haber nada borroso, que no vaya a haber nada como de pronto eh, no claro, con el ánimo de que podamos encontrar cuál es el patrón de información que se requiere para poder mandar, ¿cierto? Entonces, estamos a la espera de revisar si la empresa nos avisa qué puede ser. Ya están empezando a aprobar si por lo menos la, la documentación. El plazo se extendió hasta el 15 de enero para enviar documentación. Entonces, para las personas que aún no han alcanzado a mandarla, tranquilo, no hay ningún problema. Las personas que le rechazaron también, también tenemos plazo hasta el 15 de enero. Entonces, pues igual les estaremos mandando información adicional sobre, sobre cómo adjuntar los documentos de forma correcta en caso de que ya tengamos la información confirmada. Un feliz día. Ok, esa es una información que mandaron. Eso es un audio que mandaron. Vamos a escuchar el otro, que el, el cual eh, explica un poquito mejor y se escucha una persona bastante más molesta. Vamos a ver por impresionante, acá. Impresionante, impresionante. Amigos, vamos a hacer un breve resumen, ¿sí? De todo esto. Están llegando las notificaciones por faltante de documentos, ¿sí? Están llegando notificaciones porque faltan documentos por ende esas cancelaciones no se pudieron hacer, ¿sí? Hay tiempo hasta el 15 de volver a hacer la cancelación, así que vas a tener el proceso para hacerla nuevamente, ¿sí? Hasta el 15, adjuntar la documentación que uno cree, en este caso, que esté faltando. Una de las cosas que no veo propias es que no manden qué documento es el que está faltando. Exacto. Porque no están diciendo... Por fin, alguien, algún un líder que, que habla lo que es, o sea... Si usted en una empresa seria, en una empresa real, le piden una, una información, para lo que sea, lo mínimo es decirle, vea, no le aceptamos este documento por esto, esto y esto. Vuélvalo a hacer, le explican de la mejor manera. No esto que están haciendo, que lo están manejando con las nalgas, simplemente por el hecho de que no les quieren pagar. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta o no les han dicho, pero es que, no les quieren pagar, por eso es que se lo están haciendo todo lo más complicado posible, lo más difícil posible. Aquí van a seguir extendiéndose todo el año 2023, hasta que usted por fin se convenza de que ya ese dinero lo perdió. ¿En qué estamos fallando a la hora de hacer la cancelación? Si es en la foto DNI, si es en la selfie, si es en, en la facturación, no lo dicen. <coughs> Por ende, van a tener que analizar. ¿O ustedes de verdad creen que les van a pagar ese dinero? Yo, la verdad, no creo. Porque son puras. Otraña. La documentación que subieron. ¿Y qué foto, qué documentación puede que esté borroñosa o esté dobladita? ¿O que justamente no se vea la dirección bien? Y tómenla de nuevo, ¿sí? Analicen cada archivo que subieron. Es que esto, o sea, le toca analizar a la persona que mandó, adivinar qué fue lo que mandó mal. Ellos no le dicen a usted, usted tiene que ver, o sea, se lo están poniendo a la gente, vean, de verdad, de verdad. Yo, que usted, empezaría de una vez, de una vez, a dejar de seguir estos grupos, a dejar de escuchar estos pseudolíderes, a dejar de hacer todos, todo esto que usted lo que está haciendo es perdiendo tiempo. Y empezaría de una vez a denunciar. ¿A denunciar a quién? Al líder que lo metió. Pero es que Manuel, es que yo no sé yo no sé cómo se llama. Yo no tengo la información del bueno. Usted se metió a una empresa sin saber ni siquiera quién era el que lo estaba metiendo. Y estoy diciendo, no sé cómo se llama, no del nombre. Estoy diciendo de que usted sepa el nombre completo de la persona. Ojalá el número de identificación para que usted vaya y ponga una denuncia. Contra el líder que lo metió y contra Juan Carlos Reynoso. De una vez, yo no esperaría más tiempo. En la descripción tengo un eh, enlace a una petición para eh, darle cárcel a Juan Carlos Reynoso. Una petición social, una petición comunal. El link lo voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado para que usted vaya y lo firme. Cuando hayan mil personas firmantes. Este caso lo vamos a pasar a Tina.org, una organización estadounidense de donde es residente Juan Carlos Reynoso para que en Estados Unidos lo aprendan. Vamos a tratar de hacer lo máximo posible. Emanuel, ¿pero usted tenía unos formularios que iba a hacer? Sí, sí, pero no he podido ni voy a subirlos. ¿Por qué? Les voy a explicar. Yo tengo un abogado que es la persona que me asesora sobre todos estos temas. Yo ya estaba preparando los formularios para poner eh, este tipo de denuncias. ¿Qué es lo que pasa? El abogado me dijo, y es de hace muchos años que yo lo conozco, es una persona bastante confiable. Yo creo ciegamente en, lo que él, en su conocimiento. Y él me dice, Emanuel, no. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si hay que ayudarle a la gente. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque fácil y sencillamente ellos pueden contrademandarlo usted usted por injuria, porque usted ni siquiera es una persona afectada por Omega Pro. Y yo, ah, tiene razón. Y muchas otras cosas más que él me explicó. Esto a, a, a, un, a grosso modo, con un resumen así, lo bastante, lo que el motivo principal por el que yo no puedo hacer este tipo de formularios. Entonces, dejo en mano de las personas, Ir directamente a las autoridades y denunciar. Emanuel, pero es que ¿cuál es el proceso? Ningún proceso. Usted nada más llega a la Fiscalía en, en, en Colombia. Ah, ahí lo van a mandar. Aquí en Costa Rica se llama el OIJ. En Colombia el ente regulador de este tipo de, de, de estafas. O directamente pone una, una denuncia judicial. Usted va a las autoridades directas y pone la denuncia. Entonces, por ese motivo es que no seguimos con lo de los formularios. Pero sí necesito que las personas firmen esa petición. Cuando hayamos mil personas firmantes, lo pasamos a Tina.org. Con respecto al tema de, de que nadie les avisó de que iba a ser así, nadie de que avisó. su líder lo firmó porque le llenó el, el formulario, esto no es culpa de la empresa, amigos, es culpa de cada uno. Hacerse responsable de lo que leen y de lo que no en estos negocios tienen que ser inteligentes y leer lo que van a estar haciendo pero bien, les va a servir de experiencia a todos para que aprendan para la próxima ¿sí? saber qué es lo que están haciendo, simplemente eso, a ver si funciona o no funciona según su criterio según lo que ven según lo que analizan y todo al respecto, sí. pero esto no es culpa más que de uno mismo hay que hacerse responsable y no empezar a echar culpas a todos lados ¿sí? ahora bien, vamos a ver cada uno. Con respecto a esto Sí y no Cada quien es responsable de lo que hace Cada quien mete el dinero donde quiera meterlo Cada quien aprende Como tenga que aprender, muchas veces hasta Perdiendo dinero es la única manera que puede Aprender algunas personas Pero esto no puede Seguir, ¿por qué? Porque muchas Personas, apuesto que más del 90% de las personas Las metieron ilusionadas Con que iban a ganar dinero Y eso es una promesa y eso es un contrato no escrito. El mismo Juan Carlos Reynoso dijo que todos los que entraban en Omega Pro ganaban. Porque cuando tú entras a este mundo de activos digitales vas a aprender y vas a tener la oportunidad de poder generar ganancias todos los días. ¿no? Escúchame bien, todos los días todas las personas que tienen licencias con Omega Pro. Básicamente aprenden a generar ganancias todos los días y eso realmente es algo muy escaso. Eso no se ha visto antes nunca en la historia de los negocios, en la historia especialmente de la industria en la que nosotros estamos, en la industria del network, en la industria de las ventas directas. Nunca se ha visto una oportunidad donde el 100% de las personas ganen. ¿No? El 100% de todas las personas que vienen a Omega Pro ganan. Todos los que entraban en Omega Pro ganaban. Y voy a buscar el clip para ponerlo en esta, en esta sección. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que la gente entró ilusionada y con esperanzas de ganar. Y esto no se puede seguir repitiendo. Aquí hay que hacer algo y lo que usted puede hacer... Usted, persona que está viendo este video, es ir a denunciar. Ir a denunciar ante las autoridades. ¿Para qué? Para que Juan Carlos Reynoso no siga estafando a la gente. Para que el líder que lo metió usted, que ya ha estado en, en mil plataformas más, que él sabe perfectamente que es, que es una estafa, que no siga metiendo gente. Eso es lo que usted puede hacer en este momento. Firmó lo que tenía que firmar en su momento y ahora somos propios de esa consecuencia. ¿Sí? También decirles que mi cancelación la hice el 29, aún no recibí nada. Lo primero que voy a hacer va a ser comentarles, ¿sí? subirles acá cualquier cosa. Anda circulando un documento también de que ya hicieron el depósito, pero es en TRC20, en USDT. Eso es mentira, es de CoinPayment, eso es de otra empresa, ¿sí? no es de Omega. Así que por eso no lo duplicamos acá porque la empresa te paga en Bitcoin y no te manda un comprobante de CoinPayment en USDT. Así que por eso no duplicamos acá. Si ustedes lo están viendo en otro lado, eso es mentira. ¿Sí? Ahora lo vamos a compartir acá para que no se confundan de documento. Y queda guardar, amigos. Seguir aguardando. Estamos en el este proceso. Esto se sufre ¿Cuándo? más que la final del mundo, de en mi caso esperan. de Argentina-Francia. Es una locura lo que estamos sufriendo esto, amigos. Por eso pido calma, que se mantengan tranqui. Que ya está todo subido y queda solamente esperar. Y a las personas que se les rechazó, vayan ya a mirar su documentación. Fíjense en qué pudieron haber fallado. Bueno, eso fue todo, muchachos. Eh, ah. En resumen, lo que están haciendo es básicamente dándole largas. La gente está enviando la documentación, le están echando la culpa a la misma gente, pero ellos ni siquiera tienen el... el... La, le manda la información correcta sobre qué es lo que están haciendo mal entonces eso fue todo muchachos